Te saluda el profesor Mario Héctor Bogel. Vamos a hablar de Análisis Foda Matemático. Vamos a hablar del ebook Análisis Foda Matemático. Te invito a que descargues, que descargues a tu PC toda la información del ebook Análisis Foda Matemático. Para ello, copia copia y pega en tu navegador esta dirección de internet, bit.ly barra foda 10. Li como ves es con Y. En el ebook vas a encontrar cuatro fuentes para listar verdaderas fortalezas y debilidades. En este ebook que elaboré en 80 páginas, te voy a explicar cuáles son las cuatro fuentes que te van a permitir listar las verdaderas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un error preguntárselo a los gerentes y a los colaboradores. Y es un error serio y grave. ¿Por qué? Porque a muy pocos gerentes les gusta reconocer sus debilidades o hacerlas públicas. O a muy pocos colaboradores. Conclusión: se presentan debilidades genéricas que tiene todo tipo de empresa, o que no crean realmente gran valor. Lo mismo ocurre con las fortalezas. Se presentan fortalezas genéricas. Aplicables a todo tipo de organización, tenemos un personal capacitado, somos una empresa líder, hace muchos años que estamos en el mercado, ninguna de estas fortalezas ayuda a aprovechar y hacer realidad una oportunidad o a frenar una amenaza. Se requieren fortalezas, debilidades, oportunidades más serias, más profundas. Aquí en estas cuatro fuentes las vas a encontrar. Presento en el e la metodología científica de indagación que hace muchos años utilizo para poder valorar matemáticamente cada apareamiento, o cada enfrentamiento dentro del FODA. Permanentemente recibo testimonios de personas que tienen el e en su poder. En este caso el doctor Ernesto Muñoz Garzón, que es consultor, que es docente, que es autor de muchos libros, me escribe y me dice, profesor Boge, por supuesto que no podría perderme de ver semejante joya. Claro que tuve oportunidad de ver el video con la conferencia sobre Foda matemático. Me parece una buena propuesta, práctica coherente, pero sobre todo, muy lógica en las apreciaciones. Es este un instrumento de inmenso valor en mis asesorías a clientes y en la elaboración de propuestas de planeación y gestión estratégica difícilmente podré volver a desarrollar procesos de diagnóstico con la DOFA tradicional, ya que me es imposible abstraerme de los argumentos presentados frente a la DOFA matemática. El doctor Muñoz Garzón ya no enseña el FODA clásico. En las universidades él ahora ha migrado hacia el FODA matemático. En el ebook te presento cómo hacer el balance estratégico en forma matemática, o sea, cuál es la estrategia óptima después de hacer el análisis FODA. Vas a aplicar una estrategia maxi-maxi, o sea, una estrategia FO, o una estrategia mini-max, una estrategia DO. Pero ¿por qué vas a aplicar esa y no la anterior? ¿O por qué esa y no la siguiente? ¿Vas a tomar decisiones subjetivamente? No vas a poder tomar decisiones objetivamente con base matemática. El apareamiento matemático de fortalezas con oportunidades, de fortalezas con amenazas, de debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas, lo vas a poder hacer a través del FODA o DOFA matemático. Vas a poder dar respuestas matemáticas. Imagínate que te llama el rector de la universidad, o el presidente de una empresa, o el gerente general, o un cliente tuyo y te dice ¿por qué razón unió esta fortaleza con esta oportunidad? ¿Qué respuesta vas a dar? La mayoría de las respuestas subjetivas. Bueno, porque nos pareció a todos los que estuvimos ahí reunidos, o porque me pareció serio, o porque me agradó. Ninguna de esas respuestas es profesional Ninguna de esas respuestas es seria. ¿Cuáles son las fortalezas que ayudan a aprovechar las oportunidades o a enfrentar las amenazas? Matemáticamente vas a poder dar una respuesta. Pero esto no sale del FODA clásico. Si tú sigues haciendo este FODA o participando de este tipo de FODA, no puede estar respuesta seria ni objetiva. Para hacer ese juego no hace falta ser profesional. Cualquiera puede hacer una cruz, escribir palabras y unirlas subjetivamente. No hace falta ser profesional para esto. ¿Cómo identificar cuáles son las debilidades que no permiten aprovechar las oportunidades o hacen vulnerable a tu empresa frente a las amenazas que la pueden dañar? Matemáticamente, cuáles son, y eso no sale de Fred Davis del análisis lineal del peso, calificación y resultado ponderado, sale del FODA matemático, sale del análisis matemático, sale del apareamiento matemático que presenta el FODA. Estas son las respuestas matemáticas que vas a poder ofrecer. El libro e tiene tres secciones. Son 80 páginas. En la primera sección analizo cuál es el problema que soluciona el FODA matemático. En la segunda sección explico cuál es el poder del análisis FODA matemático. ¿Cuál es el poder de una empresa? Adquiere una ventaja competitiva. ¿Cuál es el poder de un consultor? Se destaca frente a sus colegas. Ofrece algo que sus colegas no ofrecen. ¿Cuál es el poder de un docente? Aporta ventaja competitiva a la universidad, aporta valor a sus alumnos, se actualiza, no se quedó en el pasado. Y en la sección tercera, desarrollo un caso práctico, vas a ver aquí el caso de una empresa donde el gerente general convoca a tres de sus profesionales, para resolver una situación compleja y difícil que la empresa estaba pasando, vas a poder ver aquí cómo se aplica el FODA matemático en una empresa. Bueno, amiga, bueno, amigo, ahora descarga. Descarga tu PC toda la información del ebook análisis FODA matemático. Esa es la dirección. Cópiala, pégala en tu navegador, bit.ly con Y, Parra Foda 10 y descarga la información. Muchas gracias y espero que nos podamos comunicar en poco tiempo. Chao.